vamos a continuando con el contenido <risa> Papi cuno el TikToker mexicano resalta el apoyo del Alfa el Alfa el jefe el animal, wow. el animal. Best best. en música urbana y afirma monetiza hasta los dislikes hasta, hasta los dislikes que le dan él está cobrando igualito, él no le interesa uno de los influencers más populares del momento, Papi Cuno, dijo estar muy agradecido por el apoyo y exposición que le ha brindado el intérprete urbano, el Alfa, en su faceta como artista. Guillermo Cuno, como es su nombre real, aseguró que la coreografía más viral de la red social TikTok, la caminata 4K. Con la canción de Manuel Herrera, Dare, Darel y Noriel, le cambió la vida por completo y le expuso al mundo. Así es, reveló que en lo adelante presentará más proyectos juntos con el jefe, a quien definió como un ser humano ejemplar y con quien hace poco tiempo estrenó el videoclip Chupable, oye qué nombre, donde también participan Chiqui Bombón y Ryan Castro. Y es que el Celebrity ha recibido también muchos dislikes, pero asegura que eso no le causa ningún tipo de preocupación porque aún así sigue generando money. <coughs> si hablan bien o hablan mal de mí, yo sigo monetizando de igual manera, dice Papi Cuno. Ahí tenemos el videíto de la entrevista que concedió al portal de alofoque.net del primer día es lo que me gusta bastante de República Dominicana como el cariño de su gente y que todos son muy familiares, o sea como que luego luego es de que hermano, y padre, y ahí... entonces eso está muy lindo y me gusta también como tener a la gente que siempre había querido, o sea más bien tener a la gente que siempre he admirado ahora en mi vida. También pues su música, tú es muy bien sonada en tus redes sociales con esas pasarelas y esos cortes de baile muy espectaculares que tú bien preparas. Sí, sí, sí, sí la verdad es que siempre me ha gustado mucho, de hecho desde el primer día que pues en TikTok todos mis bailecitos siempre eran con música dominicana, entonces tanto como con Demboss como con otras cositas por ahí ha sido muy padre absolutamente todo. ¿Qué otros artistas dominicanos tienes en la mira para música, ya que porque tu género bien afianzado así es el urbano? Yo creo que algo que la gente no se esperaría y siento que haría mucho revuelo sería sí. algo con Tokisha. O sea, siento que sacar una canción con ella sería algo muy... Señores, que uno está como la canción de Leniplota lo de él. los dislikes que él tiene y eh... sigue cobrando igualito. Villalona, consigueme el Instagram de la entrevistadora. Sí. <risa> <risa> <risa> <risa> no da tranquiito, estuve en el flow cuando llego. en to flow, él llega y yo nada, más, yo nada más digo, "Ay, qué lindo gasto esa gorra." No, eso, no, pero ¡Eh, yo no dije más nada más, yo mío, no dije nada tú. malo, yo pero dije es Cuando yo Pino, yo no digo nada. Yo dije, consigue el el Instagram para yo conocer quién es, porque yo Ajá, no estaba yo Ah, pues cuando yo diga pues consígueme el Instagram o, o que no te quede, no me digan nada. ¿Eh? Pero yo dije algo malo. Pero yo dije algo malo. Como es de Vaní, como es regidor. Yo dije algo malo. Yo dije, ¿quién es ella? Consíguame el Instagram. Para yo no, saber quién yo es me estoy, Yo no me quedo callada como la primera. El que dijo es que ella esa. está buena no, fue Villalona. El que dijo que. Yo lo digo. El que dijo. El que dijo que está buena fue Villalona. No me y tú, Y tú te limpias como no, pirata. Yo no, dije, no, consíguame no, el Instagram. Era lo mismo todo el lío. Si tú le, si tú quieres entrar en día tú hablas de de de moquito, de, de mariposa. Así la pobre quien eh, ya deja, ah, eh, no deja tú, deja tú hablando. Tú tienes no que, no estás... tiene que seguir es ciego, tú ya eh. viste. Yeah. <risa> Habla bueno, de papi Papicuno. ¿no? Sí, ya me dio ta calor, ni paleta de güey. Él no, mira. Eh Cuno es una persona muy realmente tiene muchos haters en esa plataforma de TikTok. Y eh, Entonces, últimamente, desde que vino su viaje aquí en República Dominicana, que hizo la canción bien famosa, Hoy te toca, como decíamos, que está en los estadios, está muy famosa. Y también la de Chupable, con la Chiqui Bombón bon y el alfa y todo eso. Se le abrieron muchas puertas y ahí como que los haters han bajado un poquito. Ya después hubo un retorno en la canción Hoy te toca, que es de que el video con mayor dislikes, no sé si de YouTube o de su canal, entonces, muchas personas pensaron que si le demonetizan la, la, la canción o qué pasa, y él dijo que no, que, que eso, por más dislikes que tenga, eso te monetiza, él sigue mejor los dislikes. En <risas> Entonces, como que la gente no está en nada, pero últimamente él está recibiendo menos hate porque su contenido de TikTok, que es donde era el fuerte, el duro, o sea, porque avariado. él es TikTok, él es TikTok. Porque él se pegó, como te digo, es por eso que quieren mucho el blog dominicana. Porque él inició haciendo TikToks con música de aquí, de en de fondo. Uh -huh. Eso que, pegó, como decía, la caminata 4K, dando pecho, dando de todo. Así que muchas mujeres la imitaron. Y el mismo alfa pues lo subió también entonces qué pasa que mucha gente le encontraron a él como que la fama le llegó muy rápido muy engreído en ocasiones sí se ha visto que le ha sido muy engreído pero parece que el ojere y la fama le ha chocado duro y ha sentado cabeza y esperemos que este nuevo proyecto que él tiene con estos cantantes urbanos que le han gustado de aquí de República dominicana le vayan bien y la gente por favor sea lo que sea que hagan o así sea, corando igualito claro, claro como quiera eh, es como una máxima maquiavelo, eh? o sea, no importa que hablen de mí, lo importante es que hablen, entonces ahí está aplicando Cuno esa cosa. Eh, él, él es mexicano, sí. Sí. él es mexicano. Y, y por más que lo critiquen, a nosotros no nos gusta a mí me da igual. No, primero platico, yo lo veo, yo lo veo. Yo... va a seguir generando su cuarto igualito. Sí, es primera vez eh, cuando yo lo conocí, igual que a los otros TikTok, porque uno ve a esa gente por primera vez y uno no sabía de esa gente. Después que uno se da cuenta que son supuestamente celebridades. Incluso yo este muchacho lo iba a conocer porque en, en, en ese nosotros íbamos a videos que hicieron con el Cherry, pero no, no pudimos llegar. Y yo lo iba a ver, o sea, y ni, ni, ni, ni me iba a imaginar quién era, porque dime tú, sí, yo estaba sí. con, con todos esos TikTok, por ejemplo con esta muchacha, la, la novia de esa chamaquita, la novia de Bel Sánchez. Yo ilusión. la tenía aislado, sentado mío, yo ni sabía quién era ella. <risa> y luego se dio una foto. Yo hasta una foto, <risa> <se> vio hasta <risa> <metido> <risa> una foto para frontear no. en las redes, aislado ahí ella y escuchando el teléfono. Ya, y Yo no te se veía bien no esto, pero voy no voy le di no le di mucha chau, mente. <risa> sí, y así muchísimo, entonces después sí. tú te das cuenta que ellos son diques, porque estos tiktokers son celebridades y imagínate. Estamos en un mundo de cualquier celebridad. Que yo, la que imita a Cherry, que a lo igual que yo, esa tipo una dura. Que imita mucho a Cherry, una morena. Ah, sí. Ella de can, de ay, Yo la sigo ahí. Ella. Y ella, ella hizo una <ríe> de la canción de los fogón con el Alfa, <ríe> que ella subió haciendo la mímica de ese freestyle. Y Alfa lo subió y ella está viral. Yo no sé, ya dura como en 10 segundos y así aprende esa línea larguísima.